Bueno, como sabemos, son los Estados los responsables de proteger y respetar y garantizar los derechos humanos. Y como reconoce las Naciones Unidas, recaen en los Estados también la obligación y la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y además también son los Estados los que deben proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas transnacionales. Refiriéndose a las empresas, las Naciones Unidas subrayan que las empresas transnacionales y otras empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y reconocen su, su capacidad de provocar consecuencias negativas para los derechos los estados, deben vetar, eh, perdón, los, de, los estados deben velar porque las empresas a, a que actúen en su territorio respeten escrupulosamente esos derechos y continúen haciéndolo cuando trabajen en Estados terceros, sin menoscabo de su soberanía nacional. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de ratificar el Acuerdo de París, pero es bien sabido que algunas empresas españolas… Otras empresas también, evidentemente, europeas, deslocalizan sus, uh, sus, sus, se deslocalizan justamente a países terceros donde no se uh, respetan los derechos humanos y tampoco se respetan los derechos medioambientales y justamente lo hacen para poder escaparse de alguna forma de, de esas normas, de esas leyes que son más laxas en países terceros de lo que son en España. Eso sería una forma, por ejemplo, ¿no? De, no, de incumplir eso que nos dicen las Naciones Unidas. Hay, hay empresas, y les voy a poner algunos ejemplos, que vulneran los derechos humanos, empresas españolas que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, Hidralia Energía, una empresa española de electricidad, que impuso, sin consulta, con amenazas y represión, una, una, una, una represa en, en Guatemala. Esto vulneraría, además, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Coca-Cola también en Colombia. Eh, hay eh, Inditex. También conocemos algunas empresas, algunos, algunos ejemplos eh, de Inditex, donde en varias ocasiones se han encontrado talleres que subcontratan trabajo para la empresa que vulneran la Convención de los Derechos del Niño y las disposiciones sobre trabajo infantil de las Naciones Unidas. En el caso de Inditex, el Corte Inglés y Corte, y Corte Fiel tuvieron el dudoso honor de formar parte del grupo de empresas acusadas de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la esclavitud. Así lo reflejó hace más de un año el informe Flawed Fabrics. En definitiva, lo que le pedimos lo que pedimos a los grupos es que reafirmen su compromiso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los UN. UN Guiding Principles, los UNGP y los Objetivos de, de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y a desarrollar una hoja de ruta vinculante y exhortar a todas las empresas con base jurídica en España que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, que se declaren favorables a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales, que apoyen y colaboren de forma efectiva con el grupo de trabajo del CDH para la elaboración de un instrumento internacional y que promuevan en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al ya citado grupo de trabajo del, CDH, del CHD perdón, para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Nos han presentado enmiendas, con lo cual...